después me lo imaginé en la primaria me imaginé ese momento doloroso cuando se cayó de un árbol se rompió un brazo me imagino el apuro de las misiones su mamá para ingresarlo para curarlo después me lo imaginé bueno salí en cerquita el micrófono bien cerquita para que se escuche bien en primer lugar gracias a los presentes en segundo lugar va no para la, la licenciada nuestro sincero y profundo agradecimiento por haber a, primero por haber agregado el tema Sergio en segundo felicitarlo por el coraje del tema que trató el coraje por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 que hay en las autoridades, la falta de justicia. Aunque esa disminución, tal vez ella va a tener que cambiar de rumbo para sus futuros libros, pero va a ser igualmente, más que satisfactorio, no en no libros con estos, con estos temas, que sean otros más de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 Entre los tres años que lleva esta la causa trabajándola él se ha adelantado muchísimo, con diferencia entre los otros 16 años, dos abogados de por medio, más otros en blanco que fue el inicio, que no teníamos abogados porque no teníamos quien, quien nos asesore.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 Soy una compañera, gracias Asunción. Bueno, ¿vamos ¿Oh, bien? Más sí, más bueno. de frente así? Agarramos mucho. Ahí mejor. Bueno, eh. bueno, perfecto. Bueno, gracias, gracias. Gracias Asunción, no, corajudo. Eh, ustedes son los corajudos. Acá el doctor.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 Por un momento me olvidé de, de algo que siempre me preguntan la gente en cualquier lugar, en la calle, en la reunión. ¿De dónde saco fuerza para seguir esta lucha? Y a todos los repito está igual: Aprendí. Está bien, está bien. Observando la marcha de la madre y abuela de Plaza de madre.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 y lo vi a Pini, después de 19 años pudimos saber quién es Pini cuando fui ahora a Picum Entonces, yo ya tengo una persona que lo vio, además de los relatos de los amigos que entró con él. No se sabía bien, yo he visto un artículo periodístico, La Hora. ¿A qué hora entró Ábalos? No se sabía, sí, lo sabemos.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 ¿Mm? donde decían es imposible que Sergio Ábalos se vaya por su cuenta <coughs> imposible entonces hemos encontrado pruebas que estaban ahí 18 años, 19 años guardadas entonces se ha logrado conectar todo todo se ha logrado conectar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 Porque si no se le echa la culpa. Ah no, Ábalos se fue. Todo el mundo decía que Ábalos se había ido de pachanga. Es la más fácil. ¿no? no, se fue, iba a andar con alguna piba por ahí. Dicen en pronto, 218 casos. Bueno, así fue. ¿eh? Castro Moscoso no estaba con el novio. Bueno, entonces Sergio Ábalos. Solano andaba también en las grutas, le decía al padre. Todo de joda. Todo de joda. No, no, el chico no era de joda. Sergio Ábalos era un ser extraordinario, estudioso, excelente alumno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 Este, se ha trabajado muy bien. Están escuchando mejor. ¿No? Hola. Vos sos Juan Pepe. Sí, yo soy Juan Pepe. Te habla Sergio Heredia. Uy, uy, dice, qué raro. Nunca me imaginé que un abogado me, me llame del caso. Sí, sí, te llamo. ¿Vos qué eras en ese momento? Sabemos que vos eras, vos eras estudiante. Fuera del directivo. Fuera directivo. Fuera...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 Fui a lugares de cinco grados cero a buscar pruebas. Y estamos contentos. Estamos muy, muy, muy agradecidos de poder dar la respuesta a Asunción que él tenga paz. Y lo hacemos por... por Gualberto. Cuando... Cuando murió Gualberto, murió en pleno juicio,